quizá no hubiese, sin ese estándar y sin mi labor inicial, quizá nunca se hubiese creado ningún club, al menos de la forma que se, que se creó. Buenos días, este vídeo va a ser en cierto modo una continuación de mi primer vídeo hablando de las manchas blancas en el perro de presa canario. Yo no quiero, he estado reflexionando sobre ese tema, no quiero polemizar con nadie y menos con Clemente Reyes Santana que lo considero un amigo. Somos amigos desde hace muchos años, él tenía 18 años cuando lo conocí, tiene ahora 50 y algo. Nuestra relación ha sido muy, muy buena ¿eh? en todos los aspectos y hemos compartido eh, muchas horas a lo largo de los años, eh, almuerzos, cenas, eh, pero eso no quita eh, que no tenga yo razón, desde, al menos desde mi punto de vista. Eh, vamos otra vez al tema y voy a referirme al primer estándar o proyecto de estándar que se publicó hace muchos años eh, antes de que todo esto se moviera creo que si no recuerdo mal ese proyecto de estándar que se publicó en el en la revista canina que ya desapareció eh, la revista canina doggy people se publicó en barcelona una revista canina muy interesante el es una pena que desapareciera al poco tiempo, a los pocos meses de, de haber aparecido al público. Eh, ese proyecto de estándar lo escribí yo basándome en conversaciones que yo había tenido de forma esporádica con aficionados a los perros de presa, a los aficionados viejos no los jóvenes, porque en aquella época estoy hablando del año 74, 75, 76, 77. Eh, la gente en esa época, quitando los ancianos que, y algunos no tan ancianos, que habían tenido perros de presa, sobre todo que habían sido peleadores de perros de presa en Canarias. Bien, eh, y como modelo como modelo para poder llevar a cabo las mediciones y los pesados me basé en mi primer perro tipo presa eh, llamado Bobby y en la perra Piva llamaba, ya lo digo, una perra de presa tipo presa también llamada piba. bien. Vamos a por el origen de esos dos primeros perros que yo tuve, Bobby lo compré precisamente en Arucas eh, a un señor mayor soltero que vivía en una casita al pie de la carretera en una curva subiendo Arucas subi a la derecha y ya lo he, eh, lo he escrito o sea yo lo he, relatado, lo he relatado en algún escrito mío en el libro del 91 ese perro tendría unos 7 u 8 años y era un perro mayor pero estaba en muy buenas condiciones aunque cuando lo compré estaba delgado eh, y las, las moscas le tenían las orejas, la punta de las orejas que las tenía cortadas, eh, bastante estropeadas porque estaba siempre prácticamente a la intemperie. Por ese perro pagué yo 6.000 pesetas de la época, era, era dinero. Bien, y Piba, ese perro por cierto lo crió mmm, Santiago Ojeda, si no estoy equivocado. Es un señor que era luchador, un gran luchador de lucha canaria. Murió bastante joven de un, de un infarto cerebral, al parecer. Eh, y Piba eh, la crió, era producto de una camada que sacó Juan Santana Álamo de Bañaderos, que pertenece a la, al municipio de Arucas. Bien. No supe nunca cuáles eran los padres de, de ese perro. Era bardino tirando a gris, totalmente bardino. Y la perra era Leonada Clara, calzada de blanco. Se puede ver en mi libro, Piva y Bobby también se pueden ver. Eh, en fin, que tenía blanco. Bien, en esos dos ejemplares me basé yo para eh, escribir el estándar o un proyecto de estándar del perro de presa canario que en aquella época eh, no había conciencia de raza ni se hablaba de estándar y nunca se había hablado de estándar porque eso es un concepto más bien moderno de hace unos 40 años para acá en España pues las razas autóctonas, todas estaban, tanto los podencos como los perdigueros, como los perros tipo presa, pues nadie se había preocupado de hacer estudios en profundidad y eso es posterior, eso es de hace unos 40 y algo para acá. Bien, entonces basándome en, esos, en ese perro Bobby y Piba, eh, elaboré el estándar. Los medí, eh, pues lo típico, ¿no? Altura, longitud, eh, perímetro cefálico, perímetro torácico y, y poco más. Y eso era, pues bueno, mi conocimiento también no era muy grande al respecto. Había leído algunas cosas y algunos estándares de otras razas, eh, pues yo que sé, del pastor alemán, del dog alemán y así sucesivamente. Bien. En ese estándar yo hablo de las capas. Lamentablemente no tengo ese proyecto de estándar, ni el original que yo escribí, ni el que se publicó en la revista Doggy People. Me consta que sí que hay personas en Canarias, sobre todo en Tenerife, que tienen en su archivo ese proyecto de estándar. Desde aquí hago un llamamiento a aquellas personas o a aquella persona que lo tenga y que me lo quiera, eh, pues yo que sé, prestar al menos para fotocopiarlo, pues yo se lo agradecería. Eh, en ese me atrevo a decir, sin posibilidades de equivocarme, o sea, es en ese estándar se basó eh, el club que se fundó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 ya con aspiraciones nacionales e internacionales posteriormente, con el reconocimiento de la Sociedad Canaria Española y con el reconocimiento de la Federación Cineológica Internacional. Bien. Entonces, el club español, que, que entonces no era español, sino que era un club, pero con aspiración a ser español, del perro de presa canario, el estándar lo elaboraron, que está, la elaboraron, eh, fue basándose en este proyecto de estándar. Bien, las líneas generales, diríamos maestras del perro de presa agrario posterior se deben a ese proyecto de estándar. Bien, entonces cuando yo me he referido en el, en el video anterior eh, a las manchas blancas es porque, como lo planteaba don Clemente Reyes Santana, eh, pues se hacía constar como que venía de atrás, ya lo dije el otro día, eh, que era como de una raza hecha de vete de, a de, de, de, de saber cuánto tiempo y eso no es así. Eh, nosotros no sabemos, como ya he publicado y he conferenciado en distintas ocasiones al respecto, eh, de los perros de presa que se mencionan sin describirlos en ningún momento no hay grabados, no hay dibujos, no hay fotografías de siglos pasados de, de los perros de presa canarios. Canarios porque a mí se me ocurrió llamarlos canarios en su momento eh, de cara al estándar y y perros de tipo presa porque se les menciona en los acuerdos de los cabildos de Tenerife y, y en las ordenanzas de Tenerife y de Fuerteventura. Bien, yo sostengo que esos perros que se menciona en el siglo XVI, siglo XVII, eh, en esos documentos históricos, mmm, sostengo que esos perros fueron introducidos en las Islas Canarias mmm, por los conquistadores que se establecieron en las Islas Canarias eh, de la península ibérica, o sea, de España concretamente. Por consiguiente, eh, y se le llama en todo momento perros de presa a otra raza que, de la que se derivan, todavía descienden los perros majoreros, se le llama majoreros en el resto de las islas. No en Fuerteventura, que es de donde es originario, a donde lo llevaron. Yo sostengo que en 1402-1403, probablemente, de la península ibérica, de España también. Bien, a uno se les llama perros de ganado en esos documentos, que es el perro majorero. Que en el resto de las islas, no en Fuerteventura, en Fuerteventura se les llama tradicionalmente perro de ganado o perro de la tierra. Y Bardino se le ha venido llamando a partir de hace 45 años aproximadamente. Bardino por la capa Bardina. Pero que eso tiene que ver con la capa, no tiene que ver con la raza. Eh, y el perro de presa se le llama perro de presa. En ningún momento se le llama Alano, eh, perro de toro o chato. Nada de eso. Esos son términos que sí que se han venido utilizando, se utilizaban en la península ibérica, en España concretamente. Vamos a dejar Portugal de lado, porque estamos hablando de España, que es donde había estas razas caninas. Que el origen, pues, no se habla nunca nada tampoco, y qué cruces se hacían con los perros llamados alanos, de qué cruces eran los perros llamados alanos, los chatos, los perros de presa, los perros de toro. Bien. En Canarias se les llamó siempre, bueno, los documentos que yo he podido leer es perros de presa, perros de ganado, los, los perros de, anteriores a los actuales majoreros, o perros de la tierra, perdón, o de, o de ganado. Y a los perros de caza, que son los podencos, aquí se les ha llamado siempre y los, en, eh, como perros de caza, y en los documentos también. Eh, se les llama podenco canario a partir del momento que se elabora el estándar y se reconoce por la Sociedad Canina Española. Que por cierto, el estándar del podenco de los perros de caza de Canarias, luego llamados podencos canarios, lo elaboró, según tengo entendido, Paco Ruiz, un señor andaluz que vivió, no sé si, si sigue viviendo en las Islas Baleares, concretamente en Ibiza, que fue presidente de la Sociedad Canina de, de las Islas Baleares y presidente, y no sé si creador también, del, del club del podenco eh, ibicenco, llamado en lengua ibicenca bien Entonces, eh, esos perros de siglos pasados que se mencionan en los acuerdos de los ha cabildos de las Ordenanzas no se habla de la capa, simplemente se les menciona como perros de presa. Y esos perros eran perros de carnicero, ¿Eh? lo cual quiere decir que cumplían una función como yo ya he escrito hace muchos años en distintos trabajos, pues era el perro de carnicero, era perro de toro, era, se lo utilizaba para distintas funciones, para manejar el, el, el ganado vacuno, básicamente, y en la península, en España, pues en las, y ahí están los cuadros de Goya, se pueden ver distintos tipos de perro que no eran, eran perros de toro, eh, perros de presa eh, pero, y perros de carnicero. Pero eran distintos tipos de perro y se puede comprobar y yo iré poniendo en, en mis vídeos eh, distintas fotografías y y pinturas, cuadros de Goya y de otros autores, ¿no? Bien, no se habla de perros manchados en blanco o no. No se dice si eh, eran de capa bardina o si eran negros. Solamente hay un perro tipo de toro que no tiene que ver sus características raciales, su morfotipia, con el, los perros que nosotros hemos estado y estamos criando o los que criaban en los tiempos de las peleas o pechadas de perros. Y es un perro, eh, pondremos la fotografía de ese perro que estaba en el norte de África, en manos del señor Falcón, que lo tenían como perro de guarda. Eh, y ese perro, yo sostengo, que ese era un perro de toro español. ¿Eh? No el perro tipo presa que se cruzaba, o sea, distintas razas para sacar perros para la pelea de los años 30 para acá. Yo sostengo que de los años 30 hasta los años 40, quizá un poco antes de los años 30. No hay documentación al respecto, si empezó en los 30 o empezó en los 20. Eh, lo que sí sabemos es que esos perros para las peleas eran producto de cruces de dogos alemanes de la época, de mastines españoles de la época, de perros de ganado de Fuerteventura de la época, eh, de bull terriers de la época, eh, de bulldog inglés, digo lo mismo, de la época, porque los quiero diferenciar de los bulldogs ingleses de nuestros días que descienden de aquellos que yo digo de la época, pero que son diferentes, son pesados, enfermizos, con muchos problemas de todo tipo, de displace cadera. No hay un ejemplar que esté libre de displace cadera, según me comentaba un veterinario que conoce muy bien la raza, Miguel Ángel Morales Bello. Bien, entonces, los perros de presa, tipo presa, que se criaban aquí para las pechadas, eran producto de estas razas. Y entonces los había manchados de distintos tipos. ¿eh? Eh, en blanco, con leonado, con yo qué sé, con negro también, algo de eso tuvo que haber, hubo, hubo porque hay fotografías, eh, leonado, leonado claro, eh, arena también, también pero era por el mismo motivo, pero no era de los bullmastiff, porque los bullmastiff vinieron a Canarias posteriormente, y ya probablemente de los años 50 para acá, largos, eh, años 50 largos. Bien, entonces... Cuando yo en el primer video en el del otro día digo lo de las manchas blancas, es porque no se han estado criando perros con esas manchas blancas en las Islas Canarias en los años de los mediados de los 70 para acá, eh, con esas manchas blancas que no sean producto de esos cruces. Y cuando mmm, intentamos modificar un poquito el estándar que había sacado el club español del perro de presa agrario basado en el en el proyecto de estándar que yo escribí y publiqué en la revista o me publicaron en la revista Doggy People eh, eran producto de esos cruces pero que no abundaban yo por ejemplo tuve un perro llamado Chío Chío primero que tiene manchas blancas ahora eh, no eran excesivas y no los consideramos excesivos, no era careto, tenía así, eh, lista en la, en la cabeza, el calzado de blanco, el pecho y tal igual. Pero ese perro, que yo normalmente no he comentado el origen, como de tantos otros perros, tampoco venía a cuento, ese perro, según tengo entendido, el padre era producto de ejemplares criados en el barrio de San José, en las palmas de Gran Canaria, mediante cruces donde habían intervenido mastín napolitano de la época, estoy hablando de cuarenta y pico de años, que no eran los mastines napolitanos que después han ido degenerando, lo que hoy conocemos. Había intervenido también el Bull Terrier, el American Stafford, y no se sabe qué más. Y ese perro lo crió un señor que vive, vamos, pienso que vive, que todavía no es tan mayor, Antonio el Carpintero, en Gran Canaria es conocido, sobre todo entre los aficionados, eh, a los perros de, de presa. Bien, luego Chío II, o Chío II, que aparece en el vídeo del otro día, es producto de ese perro también. Bien, la mar de Chío no venía de Gran Canaria. Venía de perros de aquí de Tenerife, del principio del, de los años 70. Era un perro, eh, el, los progenitores de la madre de ese perro, era un perro llamado ¿por qué?, bardino completo, oscuro, impresionante. Nunca logramos averiguar, ni yo ni el dueño. Al dueño se lo, José, eh, se lo regalaron. Él no sabía dónde procedía. A saber, no tenía prognatismo, era un perro grande, fuerte. En esas fechas había muy poquitos perros como ese. Bien, entonces, ahora me voy a referir al perro que dio origen a esas manchas blancas de ese perro careto que apareció. Y es un perro llamado del saucillo, o al menos yo lo he conocido como el perro del saucillo. Tengo una fotografía del perro de Saucillo que me pasó un amigo. No la voy a hacer pública, al menos de momento. Ese perro, como sostuve el otro día, venía de cruces diversos donde intervino el dog inglés. Bien, y aquí dejamos el tema. Ahora me voy a referir a lo que se ha venido criando en Gran Canaria y en Tenerife, de una forma poco extensa, porque no pretendo que el vídeo sea muy extenso. En Gran Canaria sé cómo, con qué perro se criaba de los mediados de los 70 para acá y antes. Eh, y me referiré en otros vídeos a ciertos perros que entraron en los planes, llamémosle planes entre comillas, de cría eh, que llevaban a cabo algunos criadores en Gran Canaria y en Tenerife lo mismo. Conozco, por supuesto, mejor los de Tenerife, pero los de Gran Canaria también bastante bien. A mí se me ha dicho que, por favor, ya desde hace años que no entraran en el tema que no profundizaran el tema porque eso le iba, pre, pre, eh, le iba a perjudicar al perro de presa canario como raza de cara al futuro. Bien, es probable que tengan razón, pero yo pienso, por ejemplo, en el dogo de Burde, digo, en el dogo argentino, que el señor Martínez Nórez, no el, el creador de la raza, sino el hermano del creador de la raza que escribió el libro que yo tengo la primera edición y ahí pues menciona incluso aportan fotografías de las razas de las que se echó mano para crear el dogo argentino como perro de agarre en el jabalí eh, en la pampa. Bien, yo no sé, no sé hasta qué punto es rotundamente cierto la genealogía, todos los ejemplares que entraron a formar parte eh, los que se ponen en el libro que si el perro de presa cordobés que si en fin, una serie de fotografías que en otro momento yo voy a entrar en el tema y voy a demostrar que algunos de esos perros no tenían nada que ver sino que se utilizaron esas fotografías de perros que no eran de Argentina por lo menos Dos de ellos, que eran de España. Bien, entonces de los perros de Gran Canaria que se utilizaron de los 70 para acá, básicamente de principios de los 70 para acá, eh, porque de los otros que había, sí, había algún otro que otro ejemplar, eh, por ejemplo, los tenía Panchito Saavedra, los tuvo, Panchito Saavedra, eh, que yo publiqué alguno, alguna fotografía... Pero esos perros no tuvieron que ver con los perros de presa que nosotros estamos criando de los años 70 para acá. Eh, por ejemplo, un perro eh, que no recuerdo ahora el nombre, está en mi libro, que está Panchito Saavedra con él, no sé si se llamaba Nerón, es posible, y el, la madre o la abuela de ese perro, no el padre, sino la madre o la abuela, según don Panchito Saavedra, nos comentó a clemente rey santana que estaba conmigo que fue quien me lo presentó en su domicilio particular en galdar el noroeste de la isla mi hijo estaba allí todavía que era un adolescente mi hijo José, que ahora ya tiene 49 años o sea que ha pasado el tiempo y don panchito saavedra dijo que no recuerdo si era la madre si nos dijo que la madre de aquel perro o la abuela de aquel perro era una perra blanca traída por un isleño, como se les llama allí, eh, tanto en Cuba como en Venezuela, que yo conozco bastante Venezuela porque estuve allí un año y la, la recordí casi toda, bueno, que era, esa perra era blanca y era una doga de Cuba. Eh, los dogos de Cuba eran descendientes directos de eh, perros, alanos y otros tipos de perros españoles eh, o sea que ese perro que murió hace muchos años nada tiene que ver en el plan de cría posterior de los años 70 para acá eh, y así varios de, los, de las fotografías que yo aporté porque me, me pasó fotografías don Clemente Reyes Santana eh, pero eran de otra época era de cuando se criaban perros de presa para perros tipo presa le digo yo para las pechadas, bien. Y ahí aparecen perros negros con blanco, de capa bardina, eh, en distintas tonalidades, y de capa leonada. Bien. Y en Tenerife algunas de las fotografías que se han podido, pues. Eh, de mano, de gente que se han podido recabar, por ejemplo, de personas que nos las han pasado, que nos han regalado, por ejemplo, el señor Saavedra, de un perro que me la trajo personalmente aquí y luego se reprodujo también en otro libro, no en el mío, ese perro de presa del señor Saavedra. Bueno, ese perro es un perro de presa Bardino, si no recuerdo mal, calzado en blanco, impresionante desde mi punto de vista, ya quisiéramos hoy tener perros como ese eh, ese perro lo llevaron a Argentina, a Buenos Aires, lo cual quiere decir que tampoco, ya años, hacia, hace muchos años, no entró a formar parte en los planes de cría modernos del perro de presa canario, como tal, perro de presa canario. Eh, entonces, los perros de presa que se han criado en Tenerife de los años 70 para acá, quitando Chío, Chío II porque venía de Gran Canaria de cruces que habían hecho para la pelea, para las pechadas, no abundaban los perros con manchas blancas. Eh, los perros, por ejemplo, Felo, Monzón, que procedían de Gran Canaria, de la zona de vecindario que los trajo Juan Falcón, un señor que conocí yo al regreso de Venezuela, ya digo que estuve un año allí. Regresé a finales del 1975. Yo conocí a don Juan Falcón. No recuerdo cómo fue. o Sí, algún día comentaré en otro vídeo cómo fue. Ahora me acuerdo. Eh, entonces esos perros eran eh, uno, era Leonado, cachorritos. Eh, cuando yo conocí a Juan Falcón, tendrían tres meses. Uno era Leonado y el otro Bardino total, oscuro, que era el Felo del cual yo saqué una camada con Tamay, una hija de Bobby y de Piba. Ahí empieza mi, mi labor como criador de perro de presa canaria. Esa fue la primera, esa fue la segunda camada. La primera fue entre Bobby y Piba. Bien, sobre este tema abundaremos más, más adelante. Eh, entonces, en Tenerife, perros con manchas blancas, muy poco. Muy poco. Y algunos, bueno, pues no se utilizaron en, en la recría luego, eh, porque se hizo algún cruce con Bulldog Inglés sin ser el mío, un cruce que hice con Gruñón y Guama, una perra hija de, de Felo. Bien, todo esto está también en mi libro y en artículos que yo he publicado, que se pueden leer en mi página web, que me parece a mí que para ilustrar lo que estoy planteando, son muy interesantes. Toda persona que esté interesada en el tema, que entre en mi página web, que entre en el apartado del libro, eh, que está en digital, y el libro, el libro tal cual se publicó en el 91. Eh, yo pienso que lo más conveniente, pensando en la raza, aunque reconociéramos, y yo fui un defensor acérrimo del blanco en el perro de presa canario, Precisamente, pues porque tradicionalmente en los perros de, de pechada para las pechadas, en los perros de presa de otros años, o sea, de, de, de los 45 para atrás, lo sabía, ¿no? Y entonces, pues fui un defensor de las manchas blancas, pero cuidado. Siempre, como se dice en el estándar, corbatos, acollarados, bragados, pero que no sea excesivo, porque y a efecto estético, desde nuestra concepción de lo que es y debe seguir siendo el perro de presenario, es salirse. ¿no? Y en el estándar está bien, bien recogido y yo pienso que sí, que ahora, eso de que cuanto menos blanco, pues no, no estoy de acuerdo. Eh, si en una camada eh, se... ah, aparecen ocho cachorros y dos o tres tienen... Algo de blanco, pues yo qué sé, no caretos, sino una lista blanca, eso es muy típico. Calzado de blanco, calzado bla, bajo sobre todo, eso ha sido siempre muy típico en los perros de, de pelea, aquí, los perros de las pechadas. Entonces, seguir la tradición, yo pienso que no es un error, porque en el fondo... El perro de presa canario moderno, ya con estándar, reconocido por la Sociedad Canaria Española, por la Federación Cinológica Internacional, existe gracias a la parte anterior, a la época anterior, a la época de las pechadas. Si, si esas pechadas, esos perros de las pechadas, producto de cruces y tal, no hubiesen existido, no Tendríamos memoria de perros y hoy en día en Canarias no se hablaría de ninguna raza canaria típica de presa y gracias a ese pasado tenemos el actual perro de presa canario. Si yo entré eh, en ese tema, si me interesé en Gran Canaria antes de dedicarme a la cría, yo no criaba perros de presa, yo iba con traje y corbata, el pelo corto y sin barba, o con un, en los últimos años, hasta el 75, 74, una, una barba cortita y yo me dedicaba a otras tareas, yo era un comercial de distintas empresas multinacionales de cosmética, pero estaba ya cansado de ese tipo de vida y yo me propuse vivir en el campo y dedicarme a la cría de animales y no sabía muy bien y me metí en la cría de perros porque era una pasión para mí, bien, y ahí empezó la cosa, pero había eh, una historia detrás, yo recuerdo que mi suegro, hablando a veces en, en el almuerzo, en la sobremesa, pues salía el tema, como yo era muy aficionado a los perros de presa y a los caballos, pues hablábamos o de caballos, entre otras cosas, y de presas. A mí no me gustaba hablar de política porque era en un momento muy complicado, porque era la muerte de Franco. Había muerto Franco, se había enterrado a Franco. Y entonces eh, no, no, no, a mí no me iba mucho el tema, eh, porque había mucha polémica y mucha discusión y que, en fin, que no. Y entonces pues hablábamos de perros y de, y de caballos y de otros temas. Y mi suegro, de perros no sabía, pero de caballos sí, porque él había sido, era comandante de la Guardia Civil. Y había sido de caballería, él sabía mucho de caballos y había montado muchísimo a caballo. ¿Eh? En cuando no había vehículos todoterrenos para recorrer los campos, ellos iban, las parejas de la Guardia Civil, iban a caballo. Y por eso él era un entusiasta de los caballos y hablaba mucho de caballos y había sido por lo visto un gran jinete. Eh... Y de perros, bueno, pues como a mí me interesaba mucho el tema de los perros, él me hablaba de cuando él estuvo como teniente de la Guardia Civil en Fuerteventura, había conocido esa raza de perros eh, llamado perro de ganado, perro de la tierra y en el resto de las islas, ya digo, perro majorero. De de, majorero Majoreros todo lo que viene de Fuerteventura. Las personas de Fuerteventura, a esas personas se llaman majoreros eh, porque son de esa isla. Bien, entonces, eh, si no hubiese habido peleas de perros en las islas canarias, hoy no habría perros de presa en Canarias no se hablaría del perro de presionario y yo me nutrí de eso, de aquellas conversaciones con mi suegro y después me dediqué con mi traje y mi corbata, ¿eh? interesado en el tema, sin pensar en, en, en dedicarme a esto, pues viviendo en Gran Canaria, pues preguntando y allí fue así fue como yo conocí a Salvadorito, que en paz descanse, que ya murió hace unos cuantos años, conocí a Salvadorito y vi su último perro de presa típico, según él me decía, que él tenía en la dársena exterior en los nuevos depósitos comerciales, que él estaba como guardián de las obras. Bien, dejamos aquí ya este vídeo porque se está haciendo muy largo. Seguiremos, en, eh, continuaremos con el mismo tema y, y en otros vídeos. El, el próximo será el tercero y después el cuarto seguramente y así sucesivamente. Un cordial saludo, amigos, y hasta la próxima semana.